La venta tradicional ya no funciona, ahora para convertir a tus seguidores en clientes tienes que aportarles valor y ganarte su confianza. Aquí en mi canal te voy a enseñar sobre comunicación digital, marketing en redes sociales y ventas. Soy Cecilia de y todas las semanas voy a publicar nuevos vídeos para enseñarte a vender a través de las redes sociales. Suscríbete a mi canal.